de mal o usted debiera haber tenido una, una conclusión he llamado 80 mil veces le digo póngase de acuerdo y oigan lo que vamos a decidir Diga. lo primero es que acojo la propuesta de Chávez aquí el gerente y el sugerente van a ganar el mismo sueldo lo, que... lo segundo a lo segundo es que le voy a dar un chance de tres días para que se pongan de acuerdo quién es este gerente y quién es el gerente. Y en tres días se ponen de acuerdo, van a ganar lo mismo los dos, se los van a repartir entre los dos, los sumo los dos y se los reparto entre los dos. Y ahí no hay problema y vamos a trabajar porque lo que necesita este gobierno es que todos trabajemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a montar a todos los técnicos, van a estar montados. Y voy a una comisión presidida por el compañero presidente del frente agropecuario de esta provincia el compañero Palmenio, para que se junte con la comisión y tomen un acuerdo en tres días y ese día voy a venir para ponerlo en juramentación y entregarle combustible a todos los colegas para